Dos y un minuto en Colombia. Muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias de este sábado 28 de enero de 2023. Saludamos a quienes están conectados con nosotros y también a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares. Momento de tensión vivió la comunidad de Terraza del Puerto al escuchar una fuerte explosión en cercanía de sus viviendas. ¿Cuál era la empresa que fue atentada en la Comuna 7? En la presente emisión conozca todos los detalles. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana señaló que presunto atentado estaría relacionado con fines de extorsión. La comunidad del Corregimiento El Llanito por más de 40 años no tiene agua potable. Hoy están recogiendo el preciado líquido a través de pozos al lado de un cementerio. Conozca el informe especial realizado por Carlos Cuadrado.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 Iniciamos con las noticias, mucha atención, que momentos de tensión vivió la comunidad de terrazas del puerto al escuchar una fuerte explosión en cercanía de sus viviendas. Señalan que niños y mujeres gritaban por el susto que se llevaron. A las 7 de la noche la comunidad de terrazas del puerto de la Comuna 7 fue interrumpida por su tranquilidad. Menores de edad, adultos mayores y comunidad en general escucharon un fuerte estruendo que los sacudió desde sus viviendas. Estaba allá arriba en el apartamento cuando escuché la explosión hace por ahí unos 20 minutos. Pensábamos que era aquí debajo y todo el mundo salió corriendo y gritaban, pero no sabíamos dónde entramos a buscar, pero no, no sabíamos dónde era. Pues, después llegaron las autoridades y dicen supuestamente que fue aquí enfrente, aquí adentro, aquí en la electrificadora, eso que está aquí enfrente de terrazas. Algunos comentan que dieron un poquito de humo ahí, las que estaban aquí afuera, pero yo no estaba por acá afuera. Sí, duro, duro, eso tembló todos los apartamentos, mejor dicho. Algunos niños bajaron llorando y otros angustiados de lo que sucedía. Minutos después la Policía Nacional llegó al sitio para investigar lo que había ocurrido, sin embargo no había una explicación alguna vecina del segundo piso que estaba llorando del susto y, y pues de, de la asustada que estaba así desde la ventana yo vi que salía una así una de humo yo estaba sentada viéndome la novela cuando sacudió se me pegó el golpe en la cabeza y, y salimos a mirar qué era afuera del apartamento estábamos cogiendo aire ahí con mi esposa y mi hija cuando sentimos la explosión muy grande pues quedamos locos porque no sabíamos de dónde era sí, y ahí es todo el mundo corría y ni sabía para dónde correr. ¿Escuchaba a algunos niños, algunos menores que sí, corrían? Niño, mi hija lloraba del, del susto. Usted sabe que el susto es terrible, ¿sí me entiende? Y todo el mundo se asustaba por lo que había pasado. No sabíamos a dónde era. Personas que se encontraban cerca del sitio señalaron que observaron a una persona caminando por el sendero peatonal de la empresa ubicada por el sector, arrojando un artefacto explosivo y pintando un graffiti del ELN. Las autoridades hasta el momento no se han pronunciado frente a esta situación. Se espera que en las próximas horas brinden una respuesta oportuna. ¿Cuál era la empresa que fue atentada en la Comuna 7? A continuación conozco información de la estación media eléctrica. ¿Qué empresa fue atentada en la Comuna 7? Es la pregunta que muchas personas se han hecho después de escuchar una fuerte explosión alrededor de terrazas del puerto. Se trata de la Central Mirieléctrica. Es una planta térmica que utiliza como combustible el gas natural en ciclo simple. Está ubicada en la planta del municipio de Barranca Bermeja, Comuna 7, el departamento de Santander, Colombia. El año de entrada de esta empresa y que inició sus operaciones en el primer semestre fue en el año 1998. Su aprobación del Plan de Manejo Ambiental con resolución 765 fue del 16 de julio de 1996 fue aprobada por la autoridad ambiental del Ministerio de Medio Ambiente la ANLA y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS resumen del dentro del plan de manejo ambiental el agua que utiliza la central es suministrada por la empresa de Acueducto de Barranca Bermeja las aguas residuales domésticas cuentan con un sistema de tratamiento de pozo séptico el mayor impacto corresponde a la generación de ruido aunque el mismo está dentro de la norma las medidas de manejo es el programa de manejo de agua residual. Se conoció por parte de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana que es una posible extorsión a esta empresa. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana señaló que presunto atentado estaría relacionado con fines de extorsión. El subsecretario de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer que el atentado generado en la Comuna 7 por posible grupo criminal en la región fue por una mala extorsión a la empresa Celsia ubicada frente a Terrazas del Puerto. Frente al sector de Terrazas del Puerto se presenta eh, una situación donde eh, una persona lanza un artefacto explosivo. La Policía Nacional y con su grupo de investigación criminal está precisamente adelantando las investigaciones pertinentes lideradas por nuestra Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional y grupos de investigadores se encuentran tras la pista de los responsables de este nuevo atentado terrorista. Se está evaluando la posibilidad, al parecer se puede tratar de un tema de extorsión por algún grupo criminal que delinque en nuestro distrito. En eso se encuentra en este momento la Fiscalía General de la Nación concretamente la Fiscalía del Magdalena Medio y la, el personal de investigación criminal de la Policía Nacional. Con grupo de caninos antiexplosivos y unidades de la SIGIN llevaron la investigación al interior de la empresa. El Departamento de Policía del Magdalena Medio se ha pronunciado hace pocos minutos por la explosión en una empresa de la Comuna 7. En la noche de ayer se presentó un hecho a la Mediaeléctrica Celsia, institución prestadora de un servicio público vital para el municipio de Barranca Bermeja, donde le lanzaron un artefacto explosivo a una de sus instalaciones, gracias a Dios, sin producir ningún efecto sobre la vida humana de quienes protegen esas instalaciones. Desde la Policía Nacional negamos rotundamente y rechazamos todas las actuaciones de terrorismo a estas instalaciones donde solamente prestan su servicio a la comunidad y donde se vieran afectados Dejarían de presentar su servicio a la comunidad. Estos elementos y esta evidencia serán objetos de investigación para dar prontamente con los resultados de las personas que cometieron estos hechos terroristas. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita: www.cron.com.co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 ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo vendemos productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ven y disfruta de nuestras ofertas del día y los mejores precios. Nos encontramos ubicados en la diagonal 60, número 71 a 21 del barrio Altos de Rosario por Obras Públicas. Domicilios al 314-453-6430.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 Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los tres años hasta octavo grado. Nos brindan servicio en dos modalidades, presencial y la profe en casa. De tutado a 10%. En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en Mentes Brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo.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 Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la Unión Sindical Obrera. ¡Viva!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 Gracias por continuar con el Enlace Noticias. La comunidad del Corregimiento del Llanito por más de 40 años no tienen agua potable. Hoy están recogiendo el preciado líquido a través de pozos al lado de un cementerio. Conozca el informe especial realizado por Carlos Cuadrado. Imagínese usted el sector donde se encuentra el cementerio del centro poblado del Llanito. ¿Qué agua tomarán esos vecinos ahí que tienen sus ajives, sus pozos naturales de 8, 10, 12 metros? ¿Qué agua tomarán? Nos encontramos en el corregimiento El Llanito, a 20 minutos del casco urbano de Barranca Bermeja. Este es un corregimiento con un potencial turístico y gastronómico, también rico en sus diferentes campos petroleros como es el Oro Negro. Actualmente está rodeado de varias fuentes hídricas, irónicamente estas personas no tienen agua potable en sus viviendas. Orgulloso de haber nacido en el llanito, aunque es un pueblo pobre, pero todos somos ricos, somos ricos de corazón y vivimos muy felices, y el que llega aquí a mi pueblo, a ella nunca quiere irse. Este es uno de los pozos artesanales creados por la misma comunidad, pues ellos se abastecen de este preciado líquido, tiene aproximadamente 8 metros. Bueno, a nosotros nos tocó ingeniarnos con agua de pozo, agua de pozo, eh, Teníamos un pozo que es del pueblo, que es de la comunidad y de ahí nos tocó colocar motobombas y cada quien ingenió de, de traerla hasta la casa y con esa agua cocinamos, con agua de pozo. Bueno, eh, el cementerio está, como tú lo ves, en el medio de, de, una pobreza, de una población y eso debe bajar a los pozos y es algo, hasta la Ciénega. Uno, uno lo piensa hasta en la ciénega puede estar contaminada por eso. Esa es una lucha que se viene dando desde hace rato, eso no desde ahorita. Se viene dando desde hace rato mmm, juntas de acciones comunales. ...líderes de varios grupos, incluso nosotros como gente educativos... ...porque mi persona se desempeña en un cargo como madre comunitaria... ...como pueden ver mi rancho, eh, se desempeña en un hogar comunitario... Eh, ...en un comienzo el trabajo me, pusieron a, pues, me empezaron a poner problemas... ...por la situación de que el hogar estaba instalado en frente del cementerio... ...decían que de pronto podíamos consumir agua de caravelina... A mi espalda se encuentra el cementerio del corregimiento el llanito donde está ubicado en el centro de esta población señalan ellos que están consumiendo los civiados de muertos que llegan a los diferentes pozos donde se abastecen del preciado líquido nosotros en este corregimiento no tomamos agua limpia porque los estudios que se le han hecho de ph a los pozos no, no es agua potable eh, Estamos a la espera de una respuesta oficial por parte de la alcaldía de cuál va a ser precisamente la estrategia que se va a utilizar en ese proceso de reubicación del cementerio, teniendo en cuenta varios problemas, entre ellos que ya hay una sobreocupación. El equipo de Enlace Noticias ha llegado hasta la Secretaría de Salud para buscar al titular de esta dependencia y que diera una respuesta con referencia a las denuncias que hacen la comunidad del corregimiento El Llanito, especialmente en el cementerio central que está ubicado en este corregimiento, al igual todas las problemáticas que se generan de salubridad en este corregimiento. Se espera una respuesta oportuna, también consultamos con la oficina de prensa de la alcaldía distrital y tampoco obtuvimos una respuesta. Años anteriores se hablaba inicialmente de un rubro para el proyecto del acueducto del Llanito. Escuchen a continuación la nota. 17.500 millones de pesos fueron aprobados por los corporados para llevar a cabo el proyecto que beneficiará a 600 llaniteros y otros 4.400 habitantes. Desde el 2019 que se empezó a hablar de un proyecto de agua potable que vinculara al sector urbano, al sector de la cabecera corregimental de, de, de nuestra población, donde se hablaba inicialmente de 17.500 millones de pesos y que con el paso del tiempo se fue disminuyendo este rubro que llegó a 14.000 millones de pesos en donde no articulaba y no beneficiaba a todas las veredas que conforman el corregimiento. En el 2018 fue aprobado el proyecto del acueducto del corregimiento El Llanito con una inversión más de 17.000 millones de pesos. Actualmente tiene un avance del 80%, esto lo anunció el Secretario Departamental de Infraestructura. Se requieren ahora más de 4 mil millones de pesos. Esta administración garantizará la terminación del acueducto con eh, la, esa reingeniería que se realizó para permitir que los... Eh, Barrios y las viviendas que están en el trayecto de la tubería de, puedan también beneficiarse de, de la misma. Eh, como ustedes saben, eh, el diseño anterior simplemente era llevar el agua de Barranquerme hacia el llanito, pero en esa red no eh, podría suplir eh, todos los, las, los corregimientos, los, las veredas que están en el transcurso de este trayecto. Entonces, eso es, esperamos que hacia el mes de septiembre, octubre, estemos ya entregando este acueducto completamente funcional. La comunidad del Corrimiento del Llanito y sus diferentes veredas aledañas a ese corrimiento esperan que culminen prontamente estas obras. Hicieron llamados a las entidades correspondientes para que se pueda terminar y también avanzar en el servicio de agua potable a sus ciudadanos. Eso es un informe de Carlos Cuadrado para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace de Noticias. Gracias, Carlos, por esa completa información y que ojalá se haga realidad el sueño allá en los hermanos del corregimiento El Llanito. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la SIDA Infantas. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro.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 Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la Unión Sindical Obrera. ¡Viva, viva, viva! En Suzuki, Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2024. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas.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 Restaurante Bohemia Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet, ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar.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 da mucho más de lo que vimos en el día de hoy. Se espera que al equipo aurinegro le vaya mucho mejor en los próximos encuentros deportivos de la Liga. 12.30 minutos en Colombia. Artista busca abrirse paso con su talento en el mundo de la música en Barranca Bermeja. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad.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 y fue grabada como a lo pobre, como decimos los santanderianos pero pienso que quedó muy bien, la pueden buscar en YouTube, se llama Bésame, así la pueden encontrar, yo aparezco en YouTube como Arnovi Carreño también. Por último el artista nos regala una pequeña muestra de su talento con el que poco a poco busca darse a conocer. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito es... Muchos éxitos para este artista en su carrera musical Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Así es, muchos éxitos Y con esta información culminamos la presente emisión de Enlace Noticias Invitándoles a que sigan con nuestra programación Feliz tarde